We're getting close. You all know the drill. Intercept the convoy Watch out for cable! Hit it. Hola amigos de Guayalince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y bienvenidos a un video más En esta ocasión me gustaría hablarles De una película que se estrena este día viernes Y esa película es Deadpool 2 Hay Pump the hate Thanos. ¿De qué va Deadpool? 2? Esta película nos va a contar lo que sucede después de la primera película de Deadpool y todas las implicaciones que tiene ya en la vida de Wade Wilson. El ser un, no sé si un superhéroe o lo que sea que sea Deadpool, todas las consecuencias que eso trae y además. Viene un tipo llamado Cable del futuro a tratar de evitar una catástrofe. No cable backup. No super duper fucking It's time to get back on LinkedIn. Y dentro de las 5 cosas que más me gustaron de la película les voy a hablar en el punto. Número 1 es que esta película termina siendo muy fiel a la primera Sí, y es que muchos pensaban que después de que Disney compró O bueno, todavía no se oficializa como tal la compra de Disney a Fox Les informo que no, que no hay nada de censura en esta película Incluso yo me atrevería a decir que es un poquito más cruda La violencia es muy parecida a la que vimos en Logan Entonces de verdad no queda nada de decepción en la historia de Deadpool 2 Deadpool 2 My name's Shatterstar. Domino, I'm lucky. Luck isn't a superpower. And certainly not very cinematic. Y en el punto número 2, siguiendo con lo que comenté en el punto número 1, esta película mantiene esos chistes tan graciosos, tan irreverentes que tiene la primera película y a pesar de que como se los comenté Fox ya es propiedad de Disney, se siguen burlando de Disney, incluso se burla de Frozen, de Coco, hay chistes de absolutamente muchísimas cosas. También se burlan del universo cinematográfico de Marvel, del universo cinematográfico de DC, absolutamente de todo. Así que nadie se puede salvar de algún chiste de Deadpool. It's hablar de la manera en cómo fueron agregados los nuevos personajes que integran ya esta saga de Deadpool y es que empezando por el caso de Cable creo que es un villano extraordinario además supera creo que por mucho también al villano de la primera película de Deadpool y también el personaje de Domino me parece fabuloso además de que su poder que en este caso es el de la suerte me parece incluso muy gracioso porque ya lo verán en la película. Tiene momentos ah, que te sacan una que otra carcajada y además dices, mmm, qué, muy, muy, qué buen superpoder tiene. Aunque de primera instancia crees que es un poder muy inútil y después ves que es un poder muy, muy valioso. Así como otros personajes que no les platico que aparecen en esta película porque podría ser spoiler, también se integran de muy buena manera. Al final de cuentas, Expo se forma en esta película y es algo que tenemos que aplaudir. <risa> y en el punto número 4 y como no podía ser la excepción en una época en donde casi todas las películas están atascadas de referencias Deadpool no es la excepción y es que en esta película como en la primera parte encontramos referencias de absolutamente todo y como ya lo había mencionado hay referencias de Disney, del universo cinematográfico de Marvel, de DC, incluso de Thanos de muchísimas cosas también de música, de cultura pop, de todo te puedes encontrar en esta película y eso resulta muy divertido porque muchos de los chistes y muchas de la historia van ligados a estas referencias Quiero hablar de las escenas post créditos Y no se preocupen porque no les voy a contar De qué van estas escenas post créditos Solo les voy a contar que Creo que son las mejores escenas Post créditos que se han hecho Para una película de superhéroes, en serio Incluso yo creo que mucho mejor Que la escena post créditos que hay en Iron Man Que abrió todo el panorama Para lo que vino después hasta Infinity War, pero de verdad Creo que es una escena que dices Mmm, valió la pena esperarme Todos los créditos por cierto no es una escena son dos Y hasta aquí las 5 cosas que más me gustaron de Deadpool 2 Como se los prometí en Facebook esta reseña iba a ir sin spoilers como lo fue Y también iba a traer regalos consigo así que Siguiendo con esa promesa, les traigo los Blu-rays de Disney Pixar Coco, la película que ganó a Mejor Película Animada en los Oscars de este año. Las tengo aquí en la mano y tienen ustedes oportunidad de llevársela hasta su casa. La dinámica va a ser muy sencilla, seguramente la dejaré aquí en la descripción. Sigan todos los pasos, haré un sorteo para ver quién se lleva. Disney, Pixar, Coco Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver este video Les recuerdo que pueden dejarnos un comentario aquí abajito Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter y además suscribirse a nuestro canal de YouTube Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video